Un éxito total ha sido este primero de mayo en Colombia. Las manifestaciones a favor de, del gobierno o en apoyo al gobierno y en favor de las reformas pues ha sido un total éxito. La plaza de Núñez completamente llena, el presidente al balcón, eh, con un discurso eh, realmente muy profundo, un discurso eh, que eh, poco se puede escuchar en la mayoría de mandatarios. Es un, un discurso único y eh, muy favorable hacia las bases en Colombia, muy favorable hacia el pueblo, hacia los trabajadores. Así pues que eh, yo espero que eh, los eh, otros grupos políticos en Colombia, los congresistas que no quieren... Eh, o que le han dado más bien la espalda al pueblo y que no quieren eh, votar las reformas, pues comiencen a recapacitar. Porque este año hay elecciones y sin duda este pueblo se va a pronunciar también en octubre en las regiones, en las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y otras administradoras locales se van a pronunciar contra esos partidos políticos y se van a pronunciar contra esos congresistas eh, y esas fuerzas políticas que hoy actúan contra el pueblo que van y venden un discurso favorable para hacerse de elegir, pero que una vez electos lo único que les interesa son los grandes negocios y apoyar a las élites y a los banqueros que eh, finalmente son quienes eh, les financian económicamente. En Colombia todavía sigue jugando el tema eh, de la venta del voto, eh, precisamente por la necesidad que el pueblo tiene. Entonces, eh, muchas veces se ven obligados a recibir ayudas a cambio del voto y eh, eso eh, quieren mantenerlo y sostenerlo todavía estas fuerzas políticas. Así pues que el eh, parte hoy para... Lo que ocurrió ayer en Colombia es un parte positivo, es que el presidente Gustavo Petro sigue eh, teniendo las mayorías, es que el presidente Gustavo Petro sigue realmente apoyado en las bases sociales, sigue apoyado realmente en el pueblo, ese pueblo le corresponde, ese pueblo le quiere y eh, como lo escribí ayer en, una, en un artículo, era Petro en la plaza y la plaza en el balcón. A todos ustedes un abrazo y más tarde nos vemos en Conecta Colombia. Chao, chao.